Escondieron los zapatos para que no fuera el culto Se me perdió la camisa y no encuentro el pantalón Y San David y Ana Isabel, los hijos de Navy González en Cartagena No quieren que yo predique, quieren que me vaya al mundo Quieren verme descarriado con una botella de ron. Menos mal que soy más terco, pero más teco que un Y me siento enamorado de Jesús mi salvador Y si uno anda enamorado, no entiende, no ve, no escucha Yo me siento atrapado de su gracia y su perdón Y me puso unas chancletas y me voy a adorar a Dios Y me puso una franela y me voy a adorar a Dios el pantalón de mi abuelo, y me voy a adorar a Dios Con la gafa de mi abuela, y me voy a adorar a Dios Y me voy a adorar a Dios, y me voy a adorar a Dios Y me voy a alabar a Dios, y ni vergüenza me dio Y también alaban a Dios, mis hermanos Brito, Jonathan Villatoro, y Ulise a Y todo lo que respire al ave. En ello hasta lo imposible para que yo deje a Cristo Se dejan usar de diablo para apartarme de Dios Neila Medina y El Linda López en el padre de Antioquia. Hasta me ofrecieron whisky y lo confronté y les dije El que se muere borracho se quema como el carbón Ayer llegó una muchacha con un vestido cortito Diciéndome con engaño que le hablara del Señor Y le dije ya regreso, espérame un momentico Todavía me está esperando y esperando se quedó Y corrí para la iglesia y me voy a adorar a Dios Se me echó a perder la moto y me voy a adorar a Dios aunque yo me comprometa, yo voy a adorar a Dios Así la gente no quiera, yo voy a adorar a Dios Yo voy a adorar a Dios, yo voy a adorar a Dios Yo voy a adorar a Dios, con todo mi corazón Y me puso unas chancletas, y me voy a adorar a Dios Y me puso una franela, y me voy a adorar a Dios